Viajeros, estamos en Antigua Guatemala y hemos venido para la Semana Santa para documentar esta celebración tan especial en este país. Empezando por los primeros días de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos. Hay muchas procesiones, mucho sentimiento. Les va a gustar este video. Así se vive la Semana Santa, los primeros días en Antigua Guatemala. Ya estamos listos para vivir las celebraciones de Semana Santa en Antigua, Guatemala. Eh, hoy es sábado, previo al Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el día en que empieza la Semana Santa oficialmente y va a haber una procesión y nos vamos para allá. Antigua se caracteriza durante su celebración de Semana Santa por tener muchas procesiones. Entonces estamos yendo a esta procesión del, del sábado previo al Domingo de Ramos que sale a las 5 de la Iglesia de la Escuela de Jesús. Para allá vamos. Estamos caminando por Antigua. Yo había venido aquí tres veces antes y siempre me ha encantado esta ciudad. Eh, se llama Antigua porque esta era la, la antigua capital de Guatemala. Pero hubo un terremoto que casi o básicamente la destruyó. Por eso vemos muchos, muchas edificaciones en escombros como muchas iglesias. Pero aún mantiene esa vibra colonial. Las casas son muy bonitas y pues uno se asombra en todo el recorrido por aquí. en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios Escuela de Cristo. Ese es el nombre oficial. En un momento va a salir la procesión. Hay mucha gente aquí esperando esta procesión. Y pues vamos a ver. A mí me emocionan mucho las procesiones desde niño. Así que yo creo que va a ser muy especial. A pesar de que no soy un católico practicante. la procesión muy emotivo ver a la gente y una de las cosas especiales en Antigua durante la semana santa son las alfombras que construyen las hacen por horas las preparan por horas pero la procesión pasa en un ratito y la destruye también tiene acerrín pues claro pétalos de rosas flores muy interesante. Esta procesión dura aproximadamente 7 horas. Es larguísima, así que acaba de empezar, pero más tarde la vamos a encontrar en algún otro lugar para verla de noche. Hemos hablado con algunas personas que viven aquí, que son de aquí de Antigua y nos cuentan un poco más del sentir de ser antigüeño y tener este tipo de Semana Santa, también con turistas. Es parte de, del arraigo de, del antigüeño, ¿verdad? Entonces, el escuchar las marchas, eh, no es solo salir a ver a la imagen, rezar, ¿verdad? Sino que es el olor a corozo, a incienso, el ver a las familias unidas fuera de, de las casas, eh, también el el salía de gustar algo eh, típico de del, la Semana Santa. Poder verla ahora después de dos años. Muy emocionada, feliz al mismo tiempo, dándole gracias a Dios de poderla ver y que nos ha permitido ante todo. A lot of people that just love the Mayan culture and the Latin American culture, so when you can come to Antigua and see the mix of cultures and the la alfombras, cultural Tras la salida de la procesión entramos a la hermosa Iglesia Escuela de Cristo donde encontramos a Alfred y su sobrino quienes describen lo que sienten cuando cargan el anda. Se me hace un nudo en la garganta, <ríe> Se me hace tan ganas de llorar. fue eh, pues, rezando y que es un honor llevarlo en nombres. Como paz, Tranquilidad, eh, me siento feliz. Eh, siento como que estoy haciendo algo para pedir perdón. Fernando es antigüeño pero vive hace varias décadas en Estados Unidos. Cada año viaja hasta Antigua durante la Semana Santa para reunirse con su tío y juntos cargar la imagen de Jesús. Un día me llamó, que sabía que yo estaba en la hermandad, que, que estaba cargando en las procesiones aquí, y que quería venir a cargar. Desde que he empezado a ser eh, eh, participado, han cambiado muchas cosas en mi vida. Eh, buenas cosas, y pues, siempre han habido cosas tristes que pasan, pero sí es la vida. Pero creo que han sido más cosas buenas que malas. Siguiendo a la procesión y una de las cosas más emocionantes es ver a la gente cargando el anda Especialmente a las mujeres, algunas que ya están cediendo sus rodillas, doblándose eh, Es una experiencia muy emotiva Es una emoción muy grande, eh, sentir fe y devoción y amor hacia la imagen eh, Es aquella que ya no quiere seguir, que uno se cansa pero uno por amor sigue, y uno sigue hasta donde, donde Dios lo ayude. ya por mi familia, mis estudios, por todas las personas. Pensaba en todo el mundo, que está pasando una desdicha, un, está pasando hambre por ellos. ¿Qué tal la procesión, Reto? ¿Te gustó? Te voy a ser sincero, es la primera vez que asisto a una procesión. ¿En serio? Ah, sí, en vivo, sí. Ni ahí en Perú. ¿Y en tu barrio así una procesión no, chiquita? No, nada, de... lo habré visto todo por televisión, nunca me he acercado a una. Eh... Una gran sorpresa, de verdad ha sido muy bonito, eh, cuando yo me podía acercar obviamente a, a los músicos y toda la banda eh, el sentimiento de la gente es algo muy contagioso, debo decir de que se sintió muy bien estar ahí y no, no me imagino cómo será mañana que todavía más gente, muchas más cosas. Eh, muy muy divertido y una buena experiencia de verdad. Muy bonita la procesión pero eso es solo un poquito de lo que vamos a estar viendo en esta semana santa. Ahora estamos en el parque central que es tipo la plaza de armas de Antigua. Aquí la catedral de Antigua y ahora vamos a buscar qué cenar porque tenemos hambre. Caminando hay bastante comercio por todos lados. Vamos a ir a la iglesia de la Merced donde dicen que están instalados los puestos de comida. en el puesto de brenda y vamos a probar eh, unas pupusas sí, toda la temporada de cuaresma y semana santa se vende lo que son las ¿y por qué solo ahora en cuaresma? es por parte de la municipalidad que nos deja el fuego solo cuaresma sí. de ahí son solo cosas terminadas entonces la gente si no viene en semana santa no va a encontrar no estas pupusas come. Ajá. de ahí lo que ve es tostaditas, tacos o doblados y atoles. La pupusa en el puesto de la señora Elba. Vamos a probarla, tiene repollo, está llena de queso. También las hacen de chicharrón. Renzo pidió de chicharrón. A ver... Me encantan a mí las pupusas, son típicas... Se les conoce por El Salvador, pero aquí también las hacen. Ay qué difícil agarrar esto con la mano. Mmm. Rico, rico, rico. Con esta ensalada queda... También pedí una tostada, está hecha con pollo y tiene salsa. Vamos a probarla. Cada pupusa está 10 quetzales y la tostada también está 10 quetzales. Todavía tenía hambre así que en el mismo puesto de Brenda compré otra tostada. Pero esta es de adobada, tiene carne de puerco. Cuesta 20 pesos, cuesta un poco más. Eh, vamos a probarla mm. Mm. Mi favorita Rico, rico, rico Hemos comido rico Hemos visto la procesión Así que Vámonos Buenos días desde Antigua. Yo empieza oficialmente la Semana Santa Domingo de Ramos. Y hoy esta mañana se realiza una de las procesiones... ...más importantes de la Semana Santa. La de la Merced. Donde sale el Cristo Nazareno. Así que vamos para allá. El color oficial de la Semana Santa es el morado. Y van a ver cortinas moradas en las casas por todo Antigua. Ya estamos aquí en la iglesia de La Merced. Donde, desde donde va a salir la procesión del Cristo Nazareno. Y aquí todos los vendedores de palmas. Es el domingo de Ramos y la gente pues compra estas palmas... ...para recorrer la procesión y también para colgarlas en sus casas. Esta es una palma pues son flores y... Eh... Para hoy es domingo de Ramos que Jesús entró a la Jerusalén pues entregó la vida por nosotros ajá. y esto todos lo van a tener en la procesión. Sí, todos lo van a tener en la procesión. Hoy en la misa. Hoy en la misa ya está empezando la misa para la bendición de Ramos. ¿Y desde qué hora está usted? Haciéndolo? A las 4 de la mañana. Oh. Ajá. ¿Cuántas palmas ha hecho más o menos? Bueno, cien palmas, pues, palmas. ¿Diez? A Está a 10, bueno. ajá, a 5 y a 10. Gracias. Hemos comprado una palma para acompañar a la procesión y ahora vamos a tratar de entrar a la misa en la iglesia. Ya estamos en la iglesia, pero está llena, entonces estamos viendo desde afuera. Hay muchísima gente y además tiene restricción por la pandemia. Algo que van a ver, si es que vienen, son muchas personas vestidas de morado. Ellos son los cucuruchos que se encargan de cargar el anda y son alrededor de 7000 que se turnan durante todo el día. Vengo de Zacapa. Este, aproximadamente son como alrededor de 170 kilómetros para venir acá. Este, hice tres viajes para estar acá y cargar este día. ¿Qué significa su, su, el traje que lleva? Este, el morado significa penitencia y el blanco significa paz y amor. ¿Y qué lleva, señor? Lleva frutas. Es como un ponche, ¿no? Ajá. El batido lleva manzana, piña y jojote, una fruta local, además de varias eh, especias como canela, anís. Vamos a probarlo. Mm. Y azúcar. Está bien rico. También hemos pedido un pan de pollo que lleva lechuga, pollo, una salsa. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el batido y el pan? Rico. Sí. Nos han permitido entrar un rato en la iglesia, justo está a punto de salir la procesión. Así que vamos. La imagen del Cristo Nazareno está a punto de salir, todos estamos esperando. de la imagen de Cristo sale la imagen de la Virgen María acompañándolo en esta procesión. Lo curioso de esta anda es que solo la cargan mujeres y está saliendo justo de la iglesia. pasa la procesión y la alfombra que tomó horas de horas en crear, se va a la basura. Qué pena, pero pues así es el arte. Esto es solo el comienzo de la procesión que dura 16 horas. Hasta la una de la madrugada va a estar recorriendo la ciudad de Guatemala, en un paso lento como han visto. Y hay personas que ya han pasado por el trabajo de cargar el anda y que dicen que es algo muy especial. Yo fui el, el turno número uno, bendición de este año. Ya que acá en esta hermandad lo que hacen es sortear la salida eh, por estatura. En esta ocasión la estatura de 1.40 fue la privilegiada en tener el honor de sacar el turno número uno. Ya estamos pasado el mediodía y ahora estamos tratando de interceptar a la procesión. Y nos hemos topado con un tráfico del demonio por decir, aunque es Semana Santa porque la gente no puede avanzar. Hay carros que están ahí varados por horas... ...porque por supuesto la procesión cierra muchas calles... ...así que si tratan de venir a Antigua en carro... ...durante la Semana Santa, durante las procesiones... ...les recomiendo que no lo hagan. ¿Viene desde Honduras para la Semana Santa en Antigua? Venimos acá a conocer todas las costumbres, tradiciones... ...y darnos cuenta pues que somos países hermanos... ...y que tenemos costumbres diferentes. Pero me dicen que la mayor parte de su, de su viaje lo han pasado en el tráfico. Pues eh, bastante va, pero también hay que disfrutar lo que nos toque. Yo creo Bien. que hemos conocido también el carro y, el y al terminar el tráfico vamos a, a tomar las fotos y todo lo que Hemos llegado al parque central de Antigua... ...aquí vamos a interceptar a la procesión que ya está llegando... ...ya están llegando los cucuruchos, los hombres vestidos de morado... ...que hacen como que guarda, guardia y aquí está la catedral de Antigua... ...muy linda, hay bastante gente esperando la procesión... ...y ya va a pasar en cualquier momento. La Procesión va a continuar hasta las 8 de la noche. Han reducido el tiempo... ...y va a ser hasta la 1 de la madrugada... ...pero por la pandemia lo han reducido. Y hay gente por todos lados... ...está viviendo la Real Semana Santa. No quiero imaginarme cómo va a ser el próximo fin de semana... ...que son los días centrales de la celebración. Nosotros ya tenemos hambre... ...así que vamos a ir a comer al mercado... ...a ver qué encontramos. Nunca hay que dejar de ir al mercado. en el mercado hemos parado en el comedor de Miriam había mucha gente así que nos llamó la atención hay varias cosas típicas de Guatemala los más típicos y los más deliciosos que pueden encontrar aquí en Guatemala son los pipián, cualquiera de los tres y las hilachas, el revolcado y la sopa de res que es lo más delicioso y lo más típico de aquí de Antigua ok, entonces a nosotros pláganos el pipián y las hilachas con mucho gusto empezar nos han dado una sopita A ver, tiene arroz Wow. Oye qué rico está, de verdad Rico, rico, rico La bebida también está incluida, puedes pedir horchata jamaica Renzo pidió jamaica ya la horchata A ver mm, es como arroz con leche pero jugo Más de hielito Prepara muy bien, eh Pepean de pollo más típico y delicioso un poco de arroz a ver pollito con arroz y Mmm. está bueno es algo como es como el mole mexicano pero diferente tiene como que una semejanza también dan encurtido en unas parejas grandes a mí me encanta mm. Rico Y tú pediste las hilachas de res Que tiene papa, un guiso con carne Tiene aguacate A ver Esta Tiene buena pinta Se ve bueno, ¿no? Mm. A ver, vamos a probar las hilachas de res ...este más yeah. Como ya saben el color morado es el típico de Semana Santa... ...y nos hemos topado con la zona de flores en el mercado... ...y vemos muchas flores moradas. Es las que más piden ahora, Entonces ¿no sé la, la temporada de todo lo morado por la Semana Santa. ¿Y cuáles son las flores típicas moradas? Eh, está la estaticia, está la charamila al sanarlo todo, que es lo que le da su toque a la cuaresma. Ah, uh -huh. Esto la gente lo cuelga en sus casas. Eh, sí, en negocios, en casas, en las iglesias también lo ponen. ese es de piña, de manzana y de leche. De leche, ¿Sí? Hemos comprado una empanada de piña, estaba 7 quetzales. Gracias, señor. Comple. ¿Listo? Gracias. Caminando por antiguo van a ver muchas personas haciendo alfombras. Estas alfombras son hechas para que la procesión pase encima. Las va a destruir en segundos, pero es algo muy especial para las familias que las construyen. Pues nos unimos todas las semanas, todos la semana aquí nos unimos, ¿verdad? Compramos las florecitas para modo de que, que todo sea para seguir con las tradiciones y costumbres de la antigua Guatemala. Ya anocheció en Antigua y ahora estamos esperando que pase la procesión por su última parte y en unas cuadras más va a meterse a la iglesia de la Merced y está acercándose. En la noche es otro sentimiento, otro ambiente también. El Cristo está haciendo su último recorrido, sus últimas cuadras para entrar a la iglesia de La Merced. Y esto es solo un día. Han sido casi 14 horas porque se pasaron el tiempo. Y ahora vamos a ir a ver la vida nocturna que hay aquí también... ...porque por supuesto como vienen muchos jóvenes... ...hay fiesta. En Antigua hay muchos bares... ...a donde pueden ir a tomarse un trago, a bailar. Uno de los problemas es que la mayoría cierra a las 11... ...es una ordenanza especial aquí en Antigua... ...así que solo tienen hasta las 11 para divertirse. Hay algunos lugares de after hours... ...pero son limitados. Vamos a entrar a uno. Estamos en miércoles santo después de tres días... ...hubo una procesión que aún sigue recorriendo el centro de Antigua... ...el lunes y el martes no hubo procesiones... ...esto debido a la pandemia porque usualmente... ...hay procesiones todos los días en un año regular... ...lo que tampoco hubo en las procesiones es el clásico incienso... ...que usualmente llena de humo el trayecto de la procesión... ...algo muy clásico pero debido también a la pandemia no hubo ese año. Lo que sí se vio son las velaciones... ...que básicamente son vigilias para las imágenes... ...que estarán saliendo en procesión... ...un momento muy especial... ...y es ahí donde puedes ver... ...el esfuerzo que le ponen en esta celebración... ...una gran escenificación de las escenas... ...de la Pasión de Cristo... ...muy bonitas... ...y bueno con esto terminamos esta primera parte... ...de la Semana Santa en Antigua... ...del Domingo de Ramos hasta hoy miércoles santo... ...en el próximo video ...la parte más clásica de la Semana Santa... ...del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Y si quieres más información sobre, más detalles sobre la Semana Santa en Antigua, entra a edendeviaje.com barra Semana Santa en Antigua. Te veo en el próximo video.